Sakana Ishiyaki. Vamos a necesitar un robalo limpio. Lo sazonamos con sal y pimienta. Lo aderezamos con guacata y hierba peruana. Posteriormente lo vamos a freír en aceite. Agregamos hojas de cilantro, trozos de cambray y el robalo acompañado con salsa de pescado. Mis queridos estilócratas, no me queda más que